Estamos en plena guerra fría, así que como parte de la competencia, voy a hacer el mismo tag de ahí de en el... 1. ¿Cuál fue tu primer fanfic? El primer fanfic que vi, si es que lo puedo llamar así, fue el que hubiera pasado si Goku no se golpeaba la cabeza, cuando venía con manga incluido, sí, así de antigüedad tengo el fan... 2. ¿Cuál es el fanfic favorito de tu canal? Un fic que más me gusta de mi canal? Es una pregunta difícil, al menos los primeros fanfics cuando recién empezaba en esto fueron en su tiempo mi favorito, esperen, autoanalizándome, ya sé cuál fanfic es mi favorito, el de Eren con el Omnitrix, aunque a la mayoría no le gusta, por eso es posiblemente uno de los fanfics más largos que he escrito, con ovas y spin-offs. 3. ¿Qué fanfic eliminaría de tu canal? Hay muchos malos fanfics que de hecho borre de mi canal por lo malos que son, y pienso hacer lo mismo con los fanfics antiguos, pero quiero sacarles un remake en HD 4K con correcciones primero. 4. Sí. ¿Cuál es el fanfic más raro de tu canal? Sin ningún duda, el fanfic de Eren Décimo Kefla, ni siquiera creo que otro canal concebiría tal cosa, y solo la hice porque fue la última colaboración que hicimos con Ghost Lucho hasta el final antes de su caída al lado oscuro actual. 5. ¿Quiénes son tus fanficteros favoritos? Igualmente nadie que quiera admitir, en su tiempo el mejor punto de referencia era el chico que hizo el fan manga de Shigoku no se golpea la cabeza, Z Dolph, el clásico y cualquiera que sea de la generación y estilo de Dolph previo. 6. El mayor número de likes en tu videos. Sé que debería relacionarse con algún fanfic, pero en realidad el video con mayor número de likes se lo lleva el video Futurama resolvió la paradoja de Teseo, por como lo veo, será el próximo segundo video más visto. 7. ¿Cuál es el fanfictero que más odias? Ni siquiera voy a titubear, odio a Dicasty Televisión y a Kenny Rivera, devoraron a Ghost Lucho hasta el final y escupieron a Ghost de Legendary, el cual posteriormente también entraría en bronca con ellos. 8. ¿Con qué fanficteros harías una colaboración? Siempre estaré abierto a cualquier colaboración con Maxel 999 quisiera decir lo mismo con Ghost Lucho hasta el final, pero está muerto para mí, así como yo estoy borrado de la historia para él. Pero otros fanficteros con los que no tendría problema con hacer una colaboración serían Dark Universe y Multiverso Aiden. 9. ¿Cuál es la parte en la que más te cuesta a momento de elaborar un fanfic? Escribir un fanfic es fácil, aun cuando no respetes la lógica interna o la personalidad de los individuos, lo difícil es hacer la edición, antes cuando editaba en una toma con el Camtasia Studio y Paint me esforzaba en la imagen que estaba de fondo expresar a lo que estoy narrando, pero ahora solo con una imagen tomada de Google Imágenes me basta y aún así necesito inspiración para poner una imagen por acción, en los peores casos queda como podcast. 10 ¿Qué es lo más crucial a la hora de escribir un fanfic? La lógica interna y la personalidad de los personajes, si no no funciona y se ve mal. 11. ¿Cuáles son los fanfics favoritos de tus amigos? Sé que a Dark painter le gusta el Eren décimo Kefla, a Carlos Chumbiliza le gusta el de Eren Ackerman y a Maxel 999 el de Eren Colosal. Al menos así era cuando los conocí, no sé cómo sea ahora o... Oh. 12. ¿Cuál es el fanfic que más te gusta a ti de fanficteros amigos tuyos? Creo que entendí mal la pregunta, bueno, respondiendo la pregunta, de Maxel 999 mi fanfic favorito fue y sigue siendo el de Vegeta en Shinheki no Kyojin, es lo mejor que ha escrito Maxel 999 sin duda. De Ghost en su tiempo, mi favorito era el de Ben 10 en Shinheki no Kyojin. Bien, y no nos podemos ir sin los tajeados. Y los nominados para este taxón. Dark Universe, Maxell 999 y debido a que Ghost Luchos hasta el final está muerto para mí, como último punto jare que cualquiera en los comentarios sea libre de darse el último nominado.